Vamos a ver cómo podemos derrotar a ese Cinderace de 7 estrellas en equipo, ¿de acuerdo? He preparado una estrategia a ver qué tal funciona. Y sin más, vamos a darle caña. Ya estamos aquí, chicos, y os voy a enseñar los Pokémon que os van a ayudar a reventar a ese Cinderace, chicos. Lo primero, aquí los tenéis, tenemos a Armaruch, Indidi, eh, Charizard, Dashboon, Azumarill... Y Slowbro, todos ellos creo que son muy buenos contra la Cinderace todos cada uno en su manera, y los vamos a ir viendo poquito a poco, ¿vale? Pero la estrategia principal para derrotarlo en equipo es combinar a Armaruch. Con Indidi, ¿vale? Creo que con esto lo vamos a destrozar de una manera increíble Lo ideal sería que uno fuera con Indidi y los otros con Armaruts Y bueno, si queréis más de un Indidi, pues también es posible si no, pues combinarlo incluso con algunos de estos, ¿vale? Vamos con nuestro amigo Armaruts para ver eh, en qué consiste la estrategia Básicamente, Cascabel Concha para recuperarnos un poquito Porque este va a ser el Pokémon que más va a pegar Entonces, cuanto más vida recuperemos al pegar, mejor Y ya sabéis que los Pokémon de Tera Incursiones tienen muchísimo PS, así que vamos a recuperar un montón, ¿vale? Teratipo Psíquico, obviamente para pegar un montón, y los movimientos, Reflejo, Basta Fuerza, Paz Mental y Psíquico. Bueno, Basta Fuerza es para aprovecharnos, obviamente, de ese campo de Indidi, Reflejo para aguantar mucho más, y bueno, eh, creo que con Basta Fuerza y Psíquico vamos a estar reventando a Cinderis que es Teratipo tipo lucha y no me digáis que no venga nadie aquí a decirme no eco pero es que tendrá libero y con libero se va a cambiar de tipo hermanos los pokémon tera cristalizados ya no pueden cambiar de tipo vale si alguien es tera tipo lucha no va a poder cambiar a ser tipo eléctrico vale por mucho que haga un movimiento tipo eléctrico y tenga esa habilidad a no ser que se lo inventen en estas tres incursiones y se lo saquen de la manga vale pero eso no lo podemos Predecir. Por tanto, yo creo que con este Pokémon estamos muy, muy a gusto, ¿vale? El único movimiento que aprende cinderis que nos puede hacer verdaderamente daño es Sucker Punch, golpe bajo, que es tipo Siniestro. Pero si nosotros tiramos Reflejo, no nos va a golpear. Además, en las 3 incursiones el tema de la velocidad es como que no está muy claro. Por tanto, por eso yo no me preocuparía, ¿vale? Por supuesto, hay que llevarlo modesto para pegar el máximo posible y también 252 ataque especial. 252 Defensa Física Para aguantar al máximo, ¿vale? Este sería... Armaruch. Y vámonos con Indidi, que aquí lo tenemos. Bueno, este no está bien hecho, ¿vale? Lo tengo teratipo Hada con la semilla. Este es un, un Indidi que he usado para competitivo, pero no es el que habría que llevar. Habría que llevarlo teratipo Psíquico, por supuesto, con eh, pues algún objeto de Sustain, véase una valla Cidra, unos restos, algo así, ¿vale? Para aguantar lo máximo posible. Y luego los movimientos, pues bueno, pues también le podemos poner el reflejo para que pueda ayudar a ponerlo. Psíquico, por supuesto, para pegar... Y refuerzo para ayudar a los Armaruts a que peguen muchísimo más. Eso sí, 2-5-2 defensa, 2-5-2 vida para que sea una mole, ¿vale? Un tanque que aguante lo inaguantable. Porque ya sabéis que cuantos más Pokémon mueran, pues más se disminuye el tiempo. Y eso es, es horrible para, para el combate. Y por supuesto con Psicogénesis, que cree el campo psíquico al entrar. Y con estos dos, chicos, si tenéis tres Armaruts y un indidi yo creo que lo podéis... Pasar realmente fácil, ¿vale? Porque no hay ningún movimiento que tenga Cinderis que te pueda hacer muchísimo daño a Armaruch. Aprende Acero, aprende Lucha, aprende Fuego. Tienes, por supuesto, la habilidad Absorbe Fuego. El fuego no te afecta. Hermanos, yo lo veo bastante safe con esta estrategia. Pero aún así, si no tienes estos Pokémon o lo que sea, puedes ir con cualquiera de los otros que te traigo aquí debajo, ¿vale? Por ejemplo, un Charizard que pegue a lo mejor Drum, un Tambor que te pongas a más 4, bueno, a más 6 de ataque físico y empieces a pegar acróbatas como loco. También le puedes poner fuego fatuo, que fuego fatuo te puede servir para quemar a ese cinderis que obviamente tiene que ser atacante físico. O puño fuego por si decidiera poner el sol y quisieras reventarle con el sol, alguna cosa así, pues también interesante, ¿de acuerdo? Luego tenemos a Dashboom, que este ya le vimos en el vídeo de, de Charizard también. Le he puesto Life Orb, pero bueno, le podéis poner también algo de Sustain. La, el Cascabel Conchar, le podéis poner lo que queráis un poco. Con Bostezo para dormir. Aullido para mejorar el ataque de tus compañeros. Carantoña para hacerle muchísimo daño a, a ese Cinderis. Misma estrategia más o menos que, que en su día. Y con la habilidad cuerpo horneado que cuando te atacan con tipo fuego te pones a más 2 de defensa. Y eso puede ser brutal para aguantar a Cinderis mmm, mucho mejor que, que el Charizard especial de 7 de, de estrellas. ¿Vale? Tendríamos también, por supuesto, una estrategia parecida con, con Azumaril. Que aguanta muy bien todos los ataques de Cinderis. De es cierto que Dasbun... Pues si Cinderace tiene cabeza de hierro, pues sufre mucho, ¿no? Porque al fin y al cabo no lo puedes aguantar. Pero Azumarill te cubre en ese aspecto, ¿no? Al ser tipo agua. Tienes tambor, tienes refuerzo, tienes carantoña. Con el ataque la habilidad potencia. Este Pokémon también lo podéis utilizar. Los he ordenado. Conforme los mejores a peor, ¿vale? Y luego se me ha ocurrido esta locura aquí de, del slowbro, chicos, que le podemos poner tambor también, que lo aprende y está loco. 252 ataque, 252 defensa, con cabezazo zen, chicos. Este Pokémon ya sabéis que se suele llevar, eh, obviamente, especial, pero ¿qué vas a estar? Tirándole escaldar, a ver si lo quemas. Pues no tiene ningún sentido, chicos, así que le pones relajo para recuperarte vida, tambor, te pones a más 6 a más y empiezas a pegar cabezazos ten como un loco, ¿vale? A ver, yo creo que para eso es mejor llevar el, el acróbata con poder solar, bueno, poder solar, puedes llevarlo con poder solar, sí, de Charizard y con la valla Cidra, ¿no? Que te recuperas, ya has gastado el objeto y puedes pegar unos acróbatas que a lo mejor le haces incluso one hit que yo. <ríe> Cuidado con eso porque este Pokémon es interesante. Y hasta aquí el vídeo, compañeros. Espero que os haya gustado, que os parezcan buenas estrategias y si se os ocurre alguna mejor, me la podéis dejar en los comentarios, ¿vale? Obviamente, cuando salga Tinderis, si hay alguna estrategia nueva, os la traeré en vídeo, ¿de acuerdo? Y sin más, hermanos, espero que os haya molado y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!